¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Leo Art y te doy la bienvenida a un nuevo video acá en nuestro canal Leo Art Dragons. ¿Qué de nuevo viejo? Espero que estés muy bien y que lo primero que hagas es suscribirte a nuestro canal. activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver los videos y disfrutar de esta nueva serie que vamos a empezar el día de hoy. Como ya escucharon a ese amigo, ay de nuevo, viejo, vamos a iniciar con una serie de dibujos, de dibujos animados de la infancia, pero de la infancia de nuestros padres y de la infancia de Leo Ar, eso ya ha pasado hace algunos años atrás, dibujos animados como los Looney Tunes, como Popeye, como Garfield, como Tony Jerry, como Mickey Mouse, como los Picapiedras, como muchos. Entonces vamos a tener una serie de dibujos y si tú conoces alguno, ¿sí? me vas a decir, Leo Art, dibuja este. Y lo vamos a hacer, vamos a hacer muchos dibujos. sí. Y espero que ustedes eh, disfruten, en esto vamos a aprender técnicas de color, técnicas de, de lápiz, vamos a aprender muchas cosas. Listo. Espero que los disfruten amigos y amigas y no olviden nuevamente suscribirse allá en el botoncito rojo que dice suscríbete y a disfrutarlo. Listo, nos vemos amigos. Bien amigos y acá tenemos el dibujo de Box Bunny ya terminado, no es Bad Bunny, el reggaetonero que habla, no es Box Bunny. Si te ha gustado este dibujo no olvides darle like y no olvides suscribirte, además si sabes cuál es su alimento preferido que no lo dibujé, entonces házmelo saber en un comentario. Y no olvides, si quieres que alguno de estos personajes sea dibujado, pues entonces escríbeme en un comentario para que lo hagamos acá en nuestro canal. Bueno amigos, bye bye, espero que les haya gustado mucho este dibujo, lo hicimos paso a paso, eh, no lo narré porque hoy teníamos a los vecinos eh, en modo corroncho con, con música vallenata, entonces eh, el audio no me quedaba bien. Pero entonces en próximos videos trataré de estarles narrando el paso a paso para que usted lo dibuje y le quede de forma espectacular. Bye bye amigos, nos vemos en un nuevo video acá en nuestro canal Leo Art Drawings.